vamos por ahí me decía hermana, hermanita nos tan puntual nos está haciendo mm, remecer esta palabra de Dios y yo de repente decía no leo porque me han dicho que no voy a entender la Biblia y ahora hablando de cosas tan puntuales de cosas, cosas que tanto hacemos todos los días y me ha ayudado hermano querida, gracias me dijo ahora estoy leyendo la Biblia y ahora veo que realmente me estaba dejando con las manos Satanás que me decía que no la gente, porque no lo iba a entender y era porque estoy haciendo cositas que estoy más al lado del que del Señor pero desde que estoy aquí con la palabra que me va ayudando y me va corrigiendo he ido haciendo la vida qué maravilla hermano querido qué maravilla, ojalá tú y yo podamos decir lo mismo y veamos qué nos va a ayudar hoy día el Señor veamos qué nos va a decir la palabra de Dios que me va diciendo siempre: Vamos, vamos, aquí estoy contigo, estoy perfectamente. Ya el 6:42. Aquí yo creo que nos tira la oreja, por eso me costaba, me costaba, ¿dónde está? Mira lo que nos dice la palabra. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano? hermano deja que te saque la basura que tienes en el ojo cuando no ves la viga que hay en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la basura del ojo de tu hermano palabra de Dios palabra de Dios hermano tú y yo que criticamos, pelamos que mira lo lo que hizo, pero mira lo que hace. ¡Ay, qué terrible! Y no es nada comparado con lo que tú y yo hacemos. Por eso dicen por ahí que la otra persona es nuestro espejo. Cuando empezamos a juzgar y a tratar de sacarle esa pelucita que tiene mi amiga, mi amigo, mi persona amada, es porque yo lo tengo, pero lo tengo como diga. Así que hermano querido, gracias Señor lo que decía la hermana, aquí qué más clarito, que me va a ayudar a no juzgar. Y más encima no es que yo juzgue con el pensamiento solo, sino que va al pelambre a comentarle a los demás. Ya, y cuánta gente te mirará o me mirará a mí como diciendo, <ríe> y tú, ¿cómo andamos? Ah, ¿cómo andas tú por ahí? Entonces ya sabemos, hermano, que cuando yo empiece a ver, a lo mejor el Señor me ve, el Señor me muestra esa pelucita en el ojo ajeno para que yo me vea la viga que tengo, porque no soy capaz de verla sola. ¿Ya? Así que digámosle, Señor, ayúdame a no criticar tanto. Ayúdame a llevar tu mensaje de paz a los demás. Ayúdame a corregirme, Señor. Ayúdame a ver mi vida más que la pajita del hermano. Que me digan las estrellas cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas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 Dios te ven. grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven. Grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo Que me digan las estrellas, como tengo que adorarte Que me digan las montañas, los océanos y los valles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 Excelso y sublime, eternamente Santo. Yo quiero aprender a verte como ellos deben. Grande y poderoso, Excel.